Buenas rubiqueros, en este tutorial vamos a aprender cómo resolver el cubo de 4x4x4. Antes de resolver este cubo recomendamos ver la nomenclatura del 4x4x4, hay que ver la notación que vamos a seguir. Y también se recomienda hacer antes el de 3x3x3, puesto que los últimos pasos de este cubo se corresponden al otro cubo. Los pasos a seguir para resolver este cubo será la formación de los centros, la formación de las aristas, que está compuesta por dos piezas, y después los pasos serán los mismos que un 3x3x3, ya que tendremos los mismos elementos. Por ser un cubo de 4x4x4, tendremos que colocar los centros en sus lugares correspondientes. Ejemplo, si aquí colocamos el blanco, el opuesto tendría que ser el amarillo. Aquí tendría que ir el rojo, azul, naranja y verde. Siempre tienen que ir dispuesto de, de la misma manera que un cubo de 3x3x3. En este primer paso, que es la formación de los centros, pasaremos de tener el cubo de esta forma a tener todos los centros resueltos. Como hemos dicho antes, los centros tienen que estar en sus lugares correspondientes. El blanco opuesto al amarillo, el rojo Azul, naranja y verde. En el caso de colocar un centro que no corresponde en otro lugar, no podremos resolver el cubo. Para formar los centros, primero vamos a seleccionar un color. Vamos a escoger el blanco. La notación matricial recordamos que se aplica solamente a los centros, de forma que esta posición es la 11. En esta cara, esta posición será la 11. Una vez que la tengamos la pieza en 1-1, buscamos otra pieza del mismo color. Esta pieza la vamos a colocar en la misma posición que la de la cara A. Es decir, giramos la cara frontal y la colocamos en 1-1. Y aplicamos el siguiente algoritmo. i, -I antihorario, A horario, i, -I horario. De esta forma tendremos dos piezas bien colocadas del centro. Dejaremos en la cara A el mayor número de piezas posibles colocadas. Es decir, dejamos estas dos piezas en la A y buscamos otra pieza del mismo color. Giramos el cubo y encontramos la siguiente pieza. La cara A la rotaremos de forma que las dos piezas queden en vertical, en 1, 1 y en 2, 1 y la de la cara F la volvemos a colocar en 1,1. El algoritmo es el mismo de antes. I, I, antihorario. A, horario. I, I, horario. Ahora tenemos tres piezas. Buscamos la cuarta. Está aquí abajo. Para subirla a cualquier cara haremos el siguiente paso. D, D, horario f' dd antihorario. De esta forma no deformamos el centro y tenemos la pieza donde queríamos en 1,1. A la hora de aplicar el algoritmo y tener tres piezas en la cara, debemos fijarnos que estén 1,1, 1,2 y 2,1. Esta pieza siempre que debe quedar libre. Hacemos el mismo algoritmo. Y i antihorario horario, y, y horario. Y ya tenemos un centro formado. Para formar el resto de centros, haremos lo mismo. Si queremos resolver el amarillo, damos la vuelta al cubo, porque el amarillo va opuesto al blanco, y hacemos lo mismo. Pegatina que tengamos en 1,1 y buscamos otra pegatina. Está aquí abajo. ¿Está en 1,1? Sí, pues aplicamos el algoritmo. Y, y antihorario, a horario, y y horario. Lo mismo. Buscamos una nueva pegatina, esta aquí, y comprobamos que el grupo de dos pegatinas se encuentra en posición vertical. Como si está así, aplicamos el mismo algoritmo y buscamos el siguiente. Aquí coincide que vuelva a estar en 1, 1. En este caso, la escuadra está mal colocada porque tiene que estar en esta posición. Y hacemos lo mismo. Después de esto, tenemos colocados el amarillo y el blanco. Pasamos a resolver el rojo. Colocamos y aplicamos el algoritmo. Buscamos otro. Está aquí. Colocamos esto en vertical. Este en 1,1. Y aplicamos el algoritmo. La siguiente pieza, para colocarla en cualquiera de las caras que está vacía, no queremos deshacer ni la amarilla ni la blanca, hacemos lo siguiente. D, D, horario, F, D, D, antihorario. Y ya tenemos la pieza donde queríamos sin haber descolocado ninguna de las caras. Colocamos en 1,1 y colocamos la cuadras en su posición correcta. Aplicamos algoritmo. Pasamos al siguiente color. Como referencia al blanco, es el rojo y el azul. Pasamos a resolver este centro como el azul. Lo ponemos en 1,1. En este caso aquí tenemos dos piezas. Lo único que hacemos es colocarlas en vertical. Giramos la cara I y en lugar de girar solamente una vez la cara A, la giraremos dos veces. Retrocedemos y ya tenemos un grupo de tres formado. Aquí está el azul, la subimos como hemos hecho antes. La colocamos en 1, 1. Colocamos la cuadras en su posición y aplicamos algoritmo. Rojo, azul, naranja y verde. Pasamos a resolver el naranja. Tenemos dos piezas en la misma cara, no nos preocupa. Cogemos una en 1,1 y nos olvidamos de la otra. Lo mismo aquí. Ponemos en 1,1 y aplicamos el algoritmo, el de siempre. y... y antihorario, a, horario, y, y, horario. Colocamos en vertical las dos piezas, y aquí lo mismo, las dos piezas en vertical. Giramos dos veces, retrocedemos y tenemos los centros resueltos.